Hola hola qué tal mi gente de utera eh, en este video informativo en su canal vidnota les vengo pues ya a comunicar ¿no? para los que no saben que ya está disponible los nuevos skins eh, que les estuve mencionando en los vídeos pasados que ponía en mi, video, en mi canal y pues estos son los skins ¿no? que viene a partir del Morpe y aquí todos ellos mm ahí chequeenlo en la descripción del video voy a poner este, el link de la página y otra cosita bueno acá están todos y bueno no pasa de los 11 dólares Lo que están 11 dólares son el doom la Pantone el bar me parece que está 10 el necro está 11 y este time pug me parece 11 ahí está la cuestión de que lo chequen ahí bueno y por acá pues tienen los demás skins de la página Ahí está muy oh, chedero y, y bueno La rueda de chat Que si entramos pues Aún se encuentra en su, mismo, en su misma versión Que es la 1.06 Está 10 dólares Por ahora yo no lo quiero adquirir eso de acá Para mí al menos no vale la pena Al menos que se pueda implementar En tus sonidos personalizados en video -guía. Bueno, al menos que se pueda implementar tus sonidos, como decía, en los ahí sí sería chévere, ¿no? O sea, poner tus sonidos, eh, machucamos la tecla y, y pues que salga, ¿no? Que lo escuchen todos. A ver si sí lo compraría, pero por ahora no, no lo quiero comprar. Me chupa tres pingos. Son sonidos en inglés y pues no, no, no vale la pena para mí. Y 10 dólares no. Bueno, ahora ustedes se preguntarán si esto set 98 mars acceso que ha salido me parece que ayer y los esquintos han salido hace 3 días me parece bueno eh, ustedes se preguntarán para qué es esto nosotros machucamos y para qué sirve esto básicamente esto han sacado el grupo de y él que podemos comprar no sé si bueno todos cuando jugamos en el mapa no podemos elegir a lo en mars y eso es porque está bloqueado aún. Eh, está pasando por actualizaciones y, y por balance de juego. Pero si nosotros compramos que está a 7 dólares. Vamos a tener acceso inmediato al, al héroe. Acá y si Desbloquea Marte, Dios de la Guerra, para tus servicios. En el futuro, esto será reemplazado por la piel de Mars. Por ahora, solo desbloquea Marte para ti antes que otros. Evalu eventualmente todos tendrán acceso a él. Eso significa que... De todas maneras, todos vamos a tener acceso al Mars, pero por ahora, si es que tú lo compras, eh, vamos a poder este, elegir al héroe. Y, y y pues cuando lo compremos, cuando salga su skin del Mars, automáticamente nosotros vamos a tener el skin. Porque hemos comprado el acceso y, y como que adelantado ¿no? el skin. No sé si me dejó de entender. ¿El para qué cosa de quién? Si no me entiende, pues no es su culpa, soy yo que explico una mierda. Yo no hago mi guión para hacer este vídeo, simplemente lo hago así y ya está Bueno, en esta página eh, También podemos encontrar donde es la... El, acá en esta sección de descargar Y mapas, ¿no? Acá pueden encontrar todos los mapas que sube Dracolich Cada versión y... Y los, Las actualizaciones, ¿no? Que hay en cada mapa Que nosotros ahorita... Estamos aquí En este mapa Se corrigió un error de unidades invisibles visibles con enemigos de... Eh, el rojos con animaciones de canalización y hechizos Bueno ustedes ya lo leen hasta acá, son pocos que ha salido, pero bueno ya está disponible el mapa 7.00E4 Bien, hasta aquí todo, esto es lo que les quería informar Y otra cosita que les quería informar es, eh, visiten mi canal vipdota Y cuando visitan el canal pues se saca una nueva música, que es este de acá Ahí si les interesa, pues acá lo pongo un poco para que escuchen ¡Qué chévere esta música! Y ahí lo escuchan ya. <risa> Mierda. Ahí se pasan por el canal, tengo contenido muy interesante. Eh, compartan, muy importante. Y danle like. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y, y bueno, sería todo. Otra cosa es que yo ya tengo el skin de Leoric, del el Skeleton King. Lo he probado y está muy chévere. no Era muy chévere que me gustaba jugar. Lo quería el skin y pues ya lo tengo. Su espada es muy grande. Y también ya me compré el acceso de Mars. Eh, ya lo puedo jugar. Muchas ahí bueno ahí les dejo un vídeo ¿sí? del mars para que vean lo que he estado jugando, un pequeño vídeo. Bueno muchas eso sería todo. Ah, por cierto, eh, un saludo muy especial al suscriptor eh, jcbo.r. Muchas gracias hermano, saludos de aquí de España, y preguntas que respecto me han hecho algo rápido. Si vende skins, no, no vende skins, eh, pero si hago sorteos en el canal, o vendrán sorteos para hacer en el canal, y no, no soy streamer tampoco. Soy de España y, y, bueno, ya les expliqué el sorteo. No, que cuando sea, yo lo voy a avisar por el canal de Y bueno, todo va a salir por ahí. Eso sería todo. muy gracias. juego la vida por ti. El que si te, te necesito y de la jungla, las runas, quiero que estés como si vamos Roja mi amor, si morimos tú y yo, te no importa mi amor